Bueno, al día de ayer pasó lo que eh, está sucediendo en los últimos años en Venezuela, eh, la participación del pueblo venezolano en otra jornada electoral, es la 12. 12 jornadas electorales en un periodo de 10 años, 15 jornadas electorales en un periodo de 40 años, es decir, que estamos acostumbrados a una elección por año, con un comportamiento que a veces... Previamente uno pareciera que no fuese así, según algunos comentarios, pero muy ejemplar del pueblo venezolano. También yo creo que pasó algo, se volvió a demostrar que la plataforma electoral y el sistema electoral venezolano es robusto, confiable, eficaz, eh, tiene todos los atributos de un sistema electoral y una plataforma y una ingeniería electoral importantísima, de la más moderna del mundo, por no decir lo que es la más moderna del mundo. Y desde el punto de vista político, bueno, la investigación de campo que hacíamos nosotros y del análisis histórico, eh, veían que un, una posición eh, con probabilidad de éxito en Zulia, dependía de la maquinaria, eh, probabilidad de éxito en no Esparta, probabilidad de éxito en otras regiones, como el caso de Carabobo, y... Se veía también en Sucre. En Sucre para nosotros fue una sorpresa que Maestre saliera bastante bien. Eh, yo creo que hay que reconocerlo. Táchira veíamos que eh, en el principio el candidato de Chavismo estaba un poco bajo, remontó, remontó, remontó. Y bueno, todavía el Consejo Nacional Electoral no se sé si ha dado las cifras oficiales, pero se hizo un esfuerzo. Y Carabobo, que nosotros creíamos y los estudios de campo decían que la oposición tenía la primera probabilidad y bueno, ahí estuvimos reñida. Desde el punto de vista cuantitativo, que creo que es importante, creo que la oposición eh, tiene un caudal eh, histórico importante, eh, consolida algunas fuerzas, en este caso que es la alcaldía mayor y el Estado Miranda, que no estaba dentro de los pronósticos, sobre todo la alcaldía mayor, dentro de los pronósticos previos, y bueno, y ahora eh, viene un desarrollo de, del 2008 en adelante, yo creo que el chavismo también tiene una fuerza importante, ¿no?